Para ah, a quedar en unas manos que hay Mari. Sí, lo para que... Ah, la, la supervisora. ¿Cómo se llaman? llaman y princesa ¿Cuál es Maylor? Maylor, vea, Maylor es este mono, eh. Ah, el mono. El mono, Milo, vea. Y es pues, esa es princesa. Y esa es princesa. ¿Dijos de quién? De Gina, la perrita mía. Eran cuatro, ya acomodamos dos y vamos a entregar estos dos. Sí, amor, sí, sí. Va a quedar bien ubicado. La supervisora que van mejor los es que nunca Ahí están Otros, Otra vida que se va Otra vida Ya, ya están aburridos ahí mismo